Ya tu niñez se terminó, llegó la edad del llanto sin razón, en que comienza el corazón y en su latir el amor a presentir. Ya eres flor y al florecer tú despertaste hasta la hora del querer. Y al llegar a ti los dulces dieciséis Que los cumplas muy feliz Si al cumplir los tres te regale un juguete Y al cumplir los diez un blanco rabillete Y a los trece una muñeca te di por eso ahora soy empleadora y te da mil besos de amor. Ya la la la la la la, que los cumplas muy feliz. Ya la la la la la la la, que los cumplas muy feliz. Ya la la la la la la la, que los cumplas muy feliz. Ya tu niñez se terminó.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 los cumplas muy feliz Si al cumplir los tres te regale un juguete Si al cumplir los diez un blanco rabillete Y a los trece una muñeca te di Por eso ahora soy adora Y te da mil besos de amor Sha la la la la la la